Bienvenido a Glitchfum News, tu dosis de noticias del mundo gamer todos los martes y viernes. Yo soy Checo y hoy martes te traemos estas noticias. El desarrollador de Cyberpunk 2077 se disculpa y comienza a ofrecer reembolsos por el juego. Nintendo, PlayStation y Xbox se unen en una alianza para proteger a quienes más queremos. Y se actualiza Spider-Man de PlayStation 5 y ahora es mejor que nunca. Antes de comenzar te invitamos a suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas nada de nuestras noticias. CD Projekt Red, los creadores del ambicioso juego Cyberpunk 2077 se disculparon con los fans en una larga nota, donde principalmente ofrecen disculpas por no haber mostrado las versiones del juego para Playstation 4 y Xbox One original, lo que nos llevó a todos los dueños de alguna de estas consolas a realizar una compra basada básicamente en mentiras. Después de esto terminan diciendo que quizá tuvieron que haberse enfocado un poco más para asegurar que este juego corriera bien en estas consolas. Un poco se queda corto, ya que la cantidad de errores y problemas técnicos en estas versiones es algo imperdonable y por lo mismo después de este tweet realizado por el equipo desarrollador se comenzaron a realizar reembolsos del juego de manera completa si lo compramos de manera digital tendremos que ponernos en contacto directamente con Sony o Microsoft y si fue de manera física recomiendan intentar el reembolso primero en el lugar donde lo compramos y de no ser posible contactar al equipo en el correo que te pondremos aquí en la descripción Cyberpunk 2077 ha sido una completa tormenta de noticias tanto buenas como malas para el equipo como el haber recuperado por completo el costo de desarrollo incluso antes de ser lanzado pero con una base de usuarios completamente enojado por el montón de bugs y baja calidad del producto final en algunos sistemas. Todo esto ha hecho que las acciones de CD Projekt Red se desplomen y caigan como gordo en tobogán, y cambiaron sus políticas internas relacionadas a los bonos para desarrolladores que dependían de la recepción del público, asegurándose que incluso con la pobre recepción los programadores reciban su bono anual. ¿Tú ya estás jugando Cyberpunk? ¿O si tenías pensado comprarlo todo esto te ha hecho cambiar de opinión? ¡Cuéntanos en los comentarios! Esta semana Xbox, Playstation y Nintendo han creado una alianza para proteger a esas personitas que más nos importan en este mundo cada vez más interconectado. El vicepresidente de operaciones de Xbox, Dave McCarthy, mencionó que entiende que los videojuegos son para todas las edades y proteger a los más pequeños del hogar no es una tarea fácil y es necesario apoyo de todos para lograr esto. Esto solo será posible si todos trabajan juntos, y termina mencionando que hacen todo esto con el único objetivo y prioridad de proteger a todos los jugadores, en especial a aquellos más vulnerables. Para eso se enfocarán en tres puntos importantes. La prevención, ofreciendo herramientas a padres y usuarios para brindar la información necesaria para así crear una experiencia segura para los pequeños, invirtiendo en tecnología para ayudar y evitar conducta inapropiada entre usuarios. El partnership entre las compañías, con el que se comprometen a trabajar en conjunto entre las tres empresas para lograr una comunidad sin discriminación o abuso. Y la responsabilidad, donde ellos mismos serán los responsables de hacer valer estas medidas y de no lograrlo serán ellos los únicos responsables de las faltas que se lleguen a cometer. Menciona que proteger a los usuarios es algo súper complicado en esta era digital, pero no por eso dejarán de luchar, y solo juntos lograrán mejorar el ecosistema de los videojuegos. Esta no es la primera vez que compañías rivales unen esfuerzos por el bien común de los videojugadores, y es algo que aplaudimos y esperamos siga pasando en el futuro. Y a ti, ¿qué te parece este trabajo entre compañías? Spider-Man Miles Morales ya es un juego que corre y luce súper bien en las consolas PlayStation 5, pero un nuevo update tomó por sorpresa a todos los dueños de este título y mejora aún más los modos gráficos que ofrece este juego. Esta actualización agrega un tercer modo gráfico a la lista, llamado Performance RT, el cual agrega la posibilidad de jugar a 60 frames y con el modo Ray Tracing activado. Hasta antes de la actualización los jugadores teníamos que elegir entre jugar a 60 frames o activar el Ray Tracing. Algo importante con esta actualización es que este modo Performance RT logra todo esto con un modo de resolución dinámico, por lo que el juego ajustará la resolución automáticamente para hacer cumplir con la promesa de mantener los 60 cuadros. Esperamos que cada vez más desarrolladores incluyan estas opciones en sus juegos, ya que una de las grandes características de esta generación es precisamente esta nueva tecnología de Ray Tracing, y ha sido algo que tanto Sony como Microsoft han presumido de sus consolas. Esta actualización ya se encuentra disponible y pesa poco más de 250 megas, así que no olvides ponerla a descargar para que tengas la mejor experiencia en Spider-Man. Hasta aquí las noticias de este fin de semana. Si se nos pasó algo importante, siempre está en nuestra sección de comentarios donde podemos platicar de cualquier cosa del mundo de los videojuegos. Antes de despedirnos, recuerda suscribirte al canal si aún no lo has hecho